Hay que ser un héroe en esta vida, tal vez por un día, pero hay que ser un héroe, porque ¿para qué te sirve ser un ídolo? Y romper la tercera pared en, en algo tan tradicional como la lucha libre en México, tratar de avanzar por la semiótica y la semántica, por todos estos procesos lingüísticos y de signos que hay, para que la gente entienda lo que estoy haciendo, ha sido parte por parte, pieza por pieza. ¿no? Llamar la atención de la gente adecuada. Pero si llamamos la atención de las personas que no saben de lucha libre. Si una persona va a ver un lucha libre por primera vez en su vida y ve la cartelera y ve todos estos luchadores que están ¿no? fuertes, con máscara, uno grandote, una calaca, uno payaso, bla, bla. Pero van a ver a uno flaco, que no está igual de fuerte que todos, ágil, pintado de verde, pelón, con un iguana de peluche y diciendo todas estas cosas, sacando la lengua, creo que no se les va a olvidar. Pero si tú tienes este don que tienes para llevar un mensaje a tanta gente en un escenario, ante tantas personas, ante tantas cámaras, bueno, pues aprovechalo para hacer el bien. Porque hasta donde yo tengo pensado un mundo verde no le hace daño a nadie. La Yesca, pues, mi iguana que se llama Yesca, me preguntan los niños, ¿por qué se llama Yesca? Bueno, niño, les digo, es como Jessica, sin la I como Maester Iguana es marihuana sin la. La gente que sabe, lo sabe. Y la gente que no lo sabe, nunca se va a enterar. A eso yo lo llamo greenfluencing. Porque estamos llevando un mensaje a la gente adecuada sin molestar a las demás personas. Yo pienso mucho en que no hay que obligar a las personas a pensar diferente, sino que ofrecérselos de alguna manera sutil y si lo agarran, bien. Si no lo agarran, pues ni modo, no va a ser para ellos. Se trata de mandar un mensaje. como junto a este arte de lo que es el llaveo, el grappling, lo que es el arte marcial, lo junto con espectáculo, lo junto con carisma, sale ahí el espectáculo, sale el pastel. O sea, todo lo que podemos hacer, todo lo que podemos revolucionar, si dejamos de pensar un poquito en nosotros, si ponemos a pensar que nosotros somos superhéroes para las personas, somos ese superhéroe mexicano. Yo me llamo por eso Green influencia Hay que influenciar a las personas correctas para que más personas no piensen como yo, sino que se pongan a pensar tantito. Pon bueno, a pensar tantito qué posibilidades hay, y qué sí, y qué si sí no. Yo pude alcanzar mi sueño estando lejos, kilómetros de la Ciudad de México, donde levantas una piedra y salen dos cucarachas y diez luchadores. Como un hombre flaquito de 60 kilos, con la cara pintada sin máscara, sin cabellera, vestido de iguana, con una iguana de peluche, puede resaltar la escena de lucha libre nacional y mundial. Es Fácil, Ser tú mismo, no es mejor.